El proyecto educativo institucional OPEI se ha transformado para estar a acorde a las realidades y necesidades actuales y también se rige por unos principios que son la guía para pensar y desarrollar las acciones de la universidad. ¿Cuáles son estos principios? La autonomía universitaria, la educación como derecho para garantizar el acceso equitativo, la permanencia y la graduación de los estudiantes. La relevancia y actualidad hacia las problemáticas educativas nacionales. La búsqueda permanente de calidad. La integralidad de la formación. La igualdad de posibilidades, oportunidades y el reconocimiento de la diversidad. La responsabilidad social, ética, estética y epistemológica. La formación social, política y democrática. La flexibilidad orientada a generar articulaciones entre los ámbitos académicos, administrativos o pedagógicos. La sostenibilidad permanente de sus funciones misionales. La sustentabilidad ambiental. Estos principios afirman nuestra identidad y reconocen las posibilidades de la universidad para cumplir con ellos. Los invitamos a leer este nuevo PAI en el siguiente enlace.